¡Hey! Bienvenidos a mes yo soy Messi, este video se grabó sin el audio, por error, les estoy grabando el audio aparte, pero voy a irles contando lo mismo que había estado diciendo en el video. Este video va a ser especialmente útil para toda persona que tenga el pelo rizo y que tenga miedo de cortárselo, porque... Yo sé que uno a veces se cansa de tener el pelo siempre largo y se quiere cortar, pero el pelo rizo, natural, sin ningún tipo de alisado, queratina. Muchas veces uno piensa que no va a saber cómo mantenerse lo lacio, ya que usualmente el pelo corto se ve mejor lacio que rizadito. Y bueno, si es tu gusto tener el pelo lacio y corto y no te has atrevido a cortártelo yo te voy a decir lo que he hecho yo, porque yo tengo muchos años usando pelo cortito la estructura de mi pelo, para los que saben acerca de esta clasificación de los tipos de pelo, yo tengo un pelo entre 3B y 3C es una especie de rizo en forma de sacacorchos, así un poquitín más grandecitas. tengo el pelo fino, coge mucho frizz en clima húmedo, mi pelo está actualmente absolutamente virgen, no tengo ni ningún tipo de químicos alisadores, ni alisado, ni queratina, no tengo tampoco ningún tinte en el pelo, este es mi pelo totalmente natural. Ahora voy a lavarlo y regreso un momento y les voy explicando paso por paso cómo yo me lo lacio. Acabo de lavar mi pelo con este shampoo de Schwarzkopf Glisskur Total Repair. Yo no uso rinces, sino directamente tratamiento profundo cada vez que me lavo el pelo o casi cada vez. A veces no me pongo luego del champú nada. Pero hoy sí me puse y lo que me puse es este tratamiento profundo de Garnier. Este es el que tiene aceite de argán. Hay otro que tiene miel y ese me gusta mucho más. Creo que me deja el pelo mucho más humectado y más liso. Bueno, no me puse absolutamente nada luego de lavarme el pelo y de sacarme el tratamiento. No tengo nada de nada de nada en el pelo. Y esto lo hago porque he notado que el pelo me queda más lacio si no me pongo nada. Y además se mantiene más días lacio y no tengo que lavarme el pelo todos los días. Fíjense, lo que estoy haciendo es que voy a presionar hacia abajo con el cepillo. En vez del típico enrolar el pelo en el cepillo, yo lo que hago es que presiono hacia abajo y me tiro el aire caliente con el blower. Fíjense que estoy prácticamente planchándome el pelo hacia mi cráneo el aire caliente no se siente muy caliente porque el pelo está protegiendo el cráneo en la parte de la oreja sí que me quemo la oreja si lo hago así que allí sí que tengo que enrollar un poquito pelo en el cepillo, pero fíjense que estoy usando un cepillo grandotote si uso un, pequi, un cepillo pequeño y enrollo el pelo el pelo me va a quedar muy parado, van a ver que lo voy a hacer del otro lado para que vean la gran diferencia que hay, sigo presionando en dirección hacia atrás presionando hacia mi cráneo tirando el aire caliente hacia abajo y de nuevo la orillita en el cuello sí que voy a tener que enrollarlo un poquito porque si no me quemo el cuello. Ya no hay suficiente pelo en los bordes para proteger mi cráneo del calor. Del otro lado tomo un cepillo más pequeño, enrollo el pelo y seco como lo haría cualquiera. Como hacen en los salones cuando uno va y como la mayoría de las personas se secan el pelo. Y van a ver que con esta técnica el pelo va a quedar tan feo. Tan parado y tan, bueno, quedan lacios, pero no quedan tan lacios como del otro lado. Voy a acelerar un poquito el video para que al final, para que ahora vean simplemente la diferencia. Miren qué diferencia. Yo misma no tengo que decir nada, la imagen lo dice todo. El pelo no queda tan planchado con esa técnica que con la técnica que yo usualmente uso. Ahora voy a tratar de planchar el pelo ya seco, ya seco abultado, y verán que baja un poquito, pero no es lo mismo. No va a quedar igual, tienes que hacerlo con el pelo húmedo. Fíjense qué planchado está el pelo del de lado derecho, el lado izquierdo de la pantalla, el derecho mío. Aquí voy a seguir secándome la parte de atrás. Y en la orillita sí que le doy un poquito enrollando para no quemarme el cuello. Luego de esto yo me voy a planchar también y van a ver cómo me plancho yo el pelo cortito. Vámonos ahora al planchado. Y lo más importante para mí del planchado es tener este peine especial para planchar. Sin este peine es prácticamente imposible el pelo. No queda tan bien planchado. El... Pelo que está más cerca del cráneo, las raíces, no quedan bien planchadas. Si te estás agarrando con un dedo y no te quieres quemar. Fíjense, ya me planché el lado que me seque mal. Y mejoró otro poquito, pero todavía no es perfecto. Pero del lado que sí me seque bien, van a ver en un momento... Qué lacio y qué planchadito se va a ver mi pelo. Y fíjense, con este tipo de peine, miren qué poco tiempo se tarda a plancharse. No estoy acelerando ahora nada. Esa es la velocidad real en la que me he estado planchando el pelo. Fíjense qué fácil, yo porque estoy explicando me he tardado más pero por las mañanas cuando yo me lavo el pelo antes de ir a trabajar me seco y me plancho, esto me toma 15 minutos y eso porque la parte de arriba de mi cabeza tengo ahí pelo más largo si no me tomaría mucho menos tiempo aquí me voy a secar bien rapidito la parte de arriba que no nos interesa mucho porque es un pelo ya más larguito y como este video es para hablar de pelo cortito, ahora les muestro el resultado final en un momento. Bueno, y ahora tengo el pelo como una japonesa, <ríe> totalmente lacio. Están un poquito parados por el caliente, eso siempre se tarda unos 10 minutos para que el pelo se acomode y se vea ya cómo se va a quedar todo el día. Si quieren les pongo unas imágenes ahora para que vean cómo el pelo luego de, de enfriarse se termina viendo. Y nada, espero que este video les haya sido útil. Y espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like. Y suscríbete a Clasimes porque yo subo videos de maquillaje, de belleza, de cuidado de la piel y de salud. Yo soy médico y aunque no hago muchos videos de salud de vez en cuando, así que los hago. Déjame en tu comentario si quieres algún tema específico que te interese. De medicina, alguna enfermedad, algún problema de salud. Que quieras que detalle en un próximo video. Te veo pronto. Chao.